Susana, ya estás en live, ¿eh? Ah, vale. Te estás viendo toda España pues, ya. Ah, ¿sí? sí. Me voy a hacer famosa. Eh, hola, buenas noches a todos, buenas tardes, buenas noches. Como queráis, son las nueve y media o por ahí de la noche. Prisliner, buenas noches a todos. Vamos a hablar hoy eh, desde PrisLine del curso del higiénico sanitario. ¿Qué es el higiénico sanitario? ¿Y, tú, ¿Y para qué Pero sirve? tú quién eres? Yo soy Susana González de Prisline, orientadora laboral de Prisline, y me dirijo a todos los Prisliners, a toda la audiencia Prisliners y no PRISLINER. a ay, todos. ¡Ay, Muy bien, muy bien. Y bueno, pues nada, deciros que vamos a hablar de qué es el higiénico sanitario. Es, unos dicen que es una asignatura, otros dicen que es un curso. Pues es un curso. Se llama higiénico sanitario. Es que la sanidad aquí en España para hacer un curso de tatuajes o para hacer un curso de piercing, eh, dentro del curso te piden tener esa asignatura y examinarte de ella. Si no, no te examinas de esa asignatura que se llama higiénico-sanitario, pues no, no te dan ni el título, ni puedes trabajar, ni ejercer como tatuador o, como, o para poner piercing. ¿Qué es esa asignatura? Pues realmente eh, sirve para la higiene, lo dice la palabra, higiénico-sanitario es para la higiene de la esterilización de cuando te hacen un tatuaje qué pasos a seguir ahí de esterilización o te ponen un piercing todo eso es muy importante para la transmisión de enfermedades para que no te transmitan enfermedades a través de la piel entonces bueno me he hecho aquí dos esquemitas muy sencillos con varios puntos y me gustaría comentaros a todos pues en qué de qué o sea para qué sirve no el higiénico sanitario sirve para que no te transmitan enfermedades a través de la piel ya que una vez que te están haciendo un tatuaje, te están moviendo tejidos y fluidos de la piel, aunque no lo parezca, te están moviendo por dentro fluidos. Y a través de las agujas se pueden transmitir enfermedades. Y entonces es muy importante eh, que las agujas estén esterilizadas, que vengan metidas en, un, en una bolsita, que tengan su fecha de caducidad en la parte de atrás, te suele venir la fecha... Muy importante que vengan esterilizadas, porque es muy importante para, para que no te transmitan enfermedades. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Para los piercing es lo mismo. También tiene que estar todo esterilizado. No, Susana, perdona. ¿Sí? Hola Prislines, Luis de Prislines. Ya ves que estoy dejando hablar a Susana y no la interrumpo. Solo era para preguntarla ¿Quieres que te haga alguna pregunta o, o yo te dejo todo de tirón? si me haces alguna pregunta Luis, te lo agradezco vale. ya así hacemos como un esquema vale pues si se, se me ocurre alguna pregunta pues yo te la hago es que va. vale Perfecto muy bien vale pues como hemos dicho el higiénico sanitario es para que no te transmitan enfermedades de la piel tanto en piercing como en tatuajes importante agujas tienen que estar esterilizadas como hemos dicho ¿Y qué se necesita, qué acondicionamiento debe tener cuando vas a hacerte un tatuaje? Muchas veces decimos, ay, me quiero hacer un tatuaje, pues no sé, en un brazo, por ejemplo. Nos acercamos a un centro de tatuajes o piercing y qué acondicionamiento tiene que tener ese centro. Pues cinco puntos muy sencillos, el acondicionamiento que tiene que tener el centro. Tiene que tener una bodega de almacenamiento. Una bodega de almacenamiento es para, como, un, como te diría yo, pues para... Luis, ayúdame. <risa> con un almacén. Jope, una bodega una almacen... de almacenamiento, pues es eso, un almacén donde guardan las cosas, ¿no? Efectivamente, un almacén donde tiene, un almacén donde tienen que tener todo eh, pues, guardado. Se llama bodega de almacenamiento. Se llama así, tienen ¿no? Yo que la, tener... la, la claro, sí, sí, sí. Perdona, si No te bodega, interrumpo con me regañan lo los llaman, lo llaman, Te dejo, te dejo. Lo llaman, lo llaman bodega en, en los centros de tatuajes o piercing. Tienen que tener una iluminación tenue, suave, pero a la vez fuerte, en un centro de tatuajes o piercing. Tienen que tener una temperatura ni muy fuerte, ni muy seca, ni muy húmeda, suave también. O sea, no solamente llegaré a hacerte un tatuaje en el brazo, está la temperatura, la iluminación, las conexiones son muy importantes y el ambiente que haya es muy importante. Pasos a seguir para una buena sanidad. ¿Qué nos pide sanidad en España, ya que estamos en España? ¿Qué pide sanidad a todas aquellas personas que quieran ser tatuadores profesionales o personas de hacer piercing profesionales? Pues piden que... Muy buena pregunta, eso eh, es. Piden limpieza e higiene en los centros donde se hagan tatuajes o piercing. Tanto las personas que los hacen como sobre todo el centro. Limpieza e higiene. Desinfección y esterilización de todos los productos que se vayan a utilizar. Productos para la limpieza y desinfección. Antes de utilizar cualquier producto, tiene que haber una desinfección del producto. Que eso no me voy a parar a contarlo porque son pasos bastante largos, pero vamos, para que os hagáis una idea, Prisliner a todos, tiene que haber una esterilización y una desinfección de cada producto que se utilice. Objetos que, no pueden objetos que no pueden desinfectarse en un centro de tatuajes o piercing. No todos los objetos, por lo visto, se pueden desinfectar. Hay algunos que no. Por ejemplo, el algodón, una vez que es utilizado para hacer un tatuaje, ya no se puede volver a esterilizar. Hay que tirarlo a la basura. Eh, por ejemplo, la li las limas de uñas, que también se suelen utilizar para limar algunas partes de los tatuajes, pues una vez que se utilizan, y tienen contacto con la piel eh, pues tampoco se pueden utilizar directamente una vez con una persona se han utilizado a la basura las limas de uña son una vez no se tiran luego sí sí la piedra pómez también se suele utilizar en centros de tatuajes piercing que todo el mundo conoce lo que es una piedra pómez para limar lo que son las durezas de la piel pues una vez que se utiliza con un cliente también a la basura bloque Gamuzas, que todo el mundo sabemos lo que son gamuzas, lo que son los paños, los trapos con los que limpias a una persona a lo mejor en un, que se ha hecho un tatuaje. Limpies sangre, líquidos, fluidos, una vez que se utiliza una gamuza con un cliente a la basura, no puede venir otro cliente detrás y tú utilizar la misma gamuza, eso no se puede. Y bueno, pues, y bloque de uñas, eso no sé lo que es, vale. Pues la protección parte, la parte que se dedica al tema de uñas supongo ¿no? Te, Viene como bloque pulida de uñas pero bueno yo eso lo interpreto como la lima de uñas yo creo sí, y yo igual yo también si algún PRISLINER lo sabe que nos lo ponga en los comentarios del vídeo por fin pero yo estoy de acuerdo con susana sí bueno yo creo que es, lo, es eso pero bloques a lo mejor es que vienen en bloque tampoco lo sé si hay alguien como tú dices que lo sabe pues que nos lo comente Bloques de uñas, a lo mejor pueden ser bloques de uñas pulidas. Es que no, como tampoco soy profesional, soy orientadora laboral, pues no, no, no me puedo profundizar tanto. Protección. ¿Qué tiene que llevar un tatuador profesional en su centro o un, una persona profesional en piercing? Guantes esterilizados, antes de tocar la piel de cualquier persona, en la zona que sea. Donde se desarrolla el trabajo tiene que haber orden y limpieza. Muy importante en cualquier centro, que vayamos cualquier persona a lo que sea, que nos parezca un sitio limpio, cada cosa en su sitio, orden, limpieza, nos da una sensación de seguridad, de protección, como que decimos, pues vamos a hacernos un tatuaje en un sitio que nos van a, nos da una seguridad, ¿no? Muy importante que esté todo ordenado y limpio. Pues bueno, esto es más o menos es un pequeño esquema, no es que sea muy grande, ¿Vale? De más o menos de unos cuantos puntos a seguir para hacernos pues un tatuaje, un piercing o lo que queramos. Una pequeña orientación, Luis. ¿Vale? Pues. Y, y bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta o que tiene alguna duda, o nos quiere comentar alguna experiencia o algo, pues que nos lo comenten. A, ¿no, mí, Luis? a mí me ha quedado súper claro, Susana. ¿Sí? A mí me ha quedado súper claro. Y bueno, un punto que quería decir que me parece importante, que me lo comentabas tú antes, que en España, lo que decía antes, te piden el curso de tatuajes, el curso de piercing, con el higiénico-sanitario. Todo aquel que vaya a una escuela a hacer un curso de tatuajes o de piercing y no tenga la asignatura higiénico-sanitario, no va a poder ejercer la profesión en ningún centro, ni va a poder abrir su propio centro, ni trabajar por su cuenta. Porque esa asignatura la pide Sanidad aquí en España por obligación porque sin sin esterilización sin higiene no se puede tatuar eh, estoy, ¿Vale estoy de acuerdo contigo es que para ser un buen artista de piercing y tatuajes eso es algo que te tiene que gustar lo que decíamos el otro día en el vídeo con susana es algo que o se nace o se desarrolla eso no te lo enseña en ningún curso no, lo que hacemos nosotros en nuestro curso es eh, una vez que lo superas pues tienes un, una titulación que te permite ejercerlo profesionalmente pero vamos que para aprender a tatuar o a poner piercing sobre todo es vocación lo que nos decía susana susana nos está diciendo tatiana correa muchas gracias tatiana por ponerlo ahí en el chat dice el bloque es como una piedrita pomes en un material para pulir la uña y su alrededor de, de la piel ah el bloque pues muchas gracias es, tatiana que viene a ser como una piedra pomes sabes en un material solo sí Claro, claro. Dice pues muchas que sirve, gracias, Tatiana. Sí, que sirve para pulir la uña y su alrededor de piel. Ya sabes que los prisliners, vamos, lo mejor que hay. Sí, sí, ya lo veo, que están atentos. Que están para atentos cualquier... Y rápido, dificultad te están apoyando, nos... Susana. Sí, sí, sí, ya lo veo, ya lo veo. Que me, enseguida me ha dado la respuesta a una duda que yo tenía. Vamos, Al, al encantadores. momento, al momento punto... están ahí. Está, está Media sí, sí. España y parte del planeta pendiente de ti Súper importante la verdad que muchísimas gracias te hacen sentir en un ambiente cálido los prisliners. exactamente y bueno un punto importante que me decías tú luis hace un rato que bueno hemos dejado más o menos claro que en españa para ejercer la profesión hay que tener el título y el higiénico sanitario en europa en europa no hace falta el higiénico sanitario tienes que tener tu título tu diploma sacado por un centro profesional por una escuela pero no es necesario el higiénico sanitario por lo visto solamente es sí, necesario es el, en España. es una cosa que han puesto aquí en españa que hombre a mí me parece bien porque pues eso previene enfermedades higiénico sanitario te enseña lo, lo que nos acabas de explicar pero en el resto de europa no es obligatorio eso pero vamos a verlo bien, cómo, bien. Cambia, cómo cambia de un país a otro en europa no es obligatorio y aquí en España sí, o sea que es, cu es cuestión un poco pues a lo mejor pues de la sanidad de España, ¿no? Exacto, es cuestión de, de la ir. sanidad de España. Cualquier día en, en otros países de Europa lo ponen obligatorio, pero a día de hoy no. A día de hacer esto Me video, parece extraño que en Europa, con lo avanzados que están, que hay países mmm, bastante avanzados, no no lo pidan. Pero bueno, no sé. Todo puede a, ser. A lo mejor es que en Europa. Mmm, a lo mejor se me enfada algún PRIXLINER como ya la gente es bastante civilizada pues ya eh, por ellos mismos son bastante higiénicos no lo sé aquí como ah. que nos tienen que obligar el estado no lo sé ¿eh? es una opinión mía puede ser puede ser bueno pues luis hecho el pequeño esquema y bueno muy importante claro toda persona que quiera estudiar el curso de tatuajes o piercing tiene que sentir pues una pequeña pasión tiene que sentirse un poco identificado con, con el oficio que va a estudiar. De verlo como un arte, ¿no? Me encanta dibujar, porque claro, todos los tatuadores profesionales son todos grandes pintores. Todos dibujan muy bien y el que no, pues aprende, ¿no? Y entonces todos sienten esa pasión. Pienso que es una pasión que te lleva a ejercer. Te tiene que gustar mucho para, pues, para estudiarlo. La verdad que todo el mundo que llama y dice, quiero información sobre tatuajes es gente que, que ya, ya me dicen que les gusta que les encanta dibujar pintar o sea es gente que se identifica con la profesión no muy importante que te guste que te guste lo que vas a estudiar está claro sí. esto es a ver yo diría que hacer el curso es como un formalismo para que el estado te permita ejercerlo profe profesionalmente tanto a nivel de como autónomo ¿no? o como a nivel trabajando para una para otro estudio vale pero que en realidad es algo que se lleva que lleva uno mismo es un arte es como vamos diría yo que es un arte sabes lo que yo, lo curso, veo, yo lo veo de artistas la claro verdad. el curso lo que te permite es pues ejercer profesionalmente y, y ya está vale nos está diciendo Tatiana que es que está en Colombia que lo sepas Susana pues saludo Tatiana saludos desde Tatiana Colombia. desde Madrid muchos saludos y muchos besos por estar ahí pues si quieres agregar algo más susana Y. Pues yo creo que he dicho los puntos más o menos así importantes de higiene esterilización como que tiene que estar así el ambiente de un centro más o menos para que tú te sientas a gusto la persona que va a hacerse el tatuaje y un poquito lo que pide sanidad yo creo que más o menos lo he dividido en cuatro partes si alguien tiene alguna duda lo puede preguntar y bueno pues yo creo que más o menos está dividido en cuatro esquemitas que he hecho y yo creo que está así bien si alguien quiere preguntar algo, y si no, pues, pues yo creo que por mi parte está Luis. Que si tienes algo, el que, alguna que quiera cosa contactar que decir. contigo, que lo ponga en el formulario que hay abajo del vídeo. O, o cómo hacemos, lo que tú prefieras, Susana. Sí, el, sí, el sí. que quiera contactar, pues que. Para, para ampliar la información, pues que lo, te quiero va. decir. Sí, el que quiera contactar, pues que lo ponga abajo en los comentarios de, de YouTube. Que lo ponga abajo en los comentarios y me ponga su teléfono móvil o su correo y bueno, pues me ponga el curso que quiere hacer y que me diga qué interés tiene o qué es lo que quiere, qué es lo que le gusta, qué es lo que le gustaría estudiar, y ya le doy un poco de información. Perfecto. Le echaré una mano para ver un poco qué es lo que quiere. Perfecto. Pues eh, muchas gracias, Susana, por esta información que nos das para resolver las dudas, porque mucha gente me ha comentado susana que le preguntáis esto de higiénico-sanitario y quería hacer un vídeo pues para adelante y muchas gracias Prislines por estar ahí eh, bueno seguramente mañana nos vemos con, con una persona de colombia que está aquí en madrid que os va a explicar cómo hace ella para trabajar vale y, y nada muchas gracias a todos susana si quieres añadir algo más y si no despídete ya tú de todos los Prislines. Pues nada, yo creo que más o menos hemos dicho lo más importante. Si alguien tiene alguna duda en los comentarios de abajo del vídeo, nos puede poner la duda que tiene o nos puede poner la pregunta que quiera y ya le, le responderé a la pregunta que me ponga abajo en los comentarios. Aceptamos preguntas, dudas y ya vamos dando información. Y bueno, espero que os haya gustado la pequeña información que hemos dado y hasta el próximo vídeo. Por mi parte, más o menos está todo, Luis. Pues, pues muchas gracias, Susana. Muchas gracias, Prisliners. Chao, chao. Venga. Chao.